Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel Escamilla, pediatra de la Fundación Neumológica Colombiana, especialista en sueño infantil. Para quienes no conocen a nuestra institución, la Fundación Neumológica Colombiana es una entidad privada sin ánimo de lucro, la cual se encarga de cuidar, preservar y proteger la salud respiratoria de la población, tanto niños como adultos. Muy buenas tardes, Cristina, Ana María. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que cada vez más está cobrando mayor importancia, en la medida en la que vamos reconociendo que el sueño hace parte de esos hábitos de vida saludable que debemos adquirir, y que los debemos adquirir desde que somos niños. Entonces, vamos a hablar en conjunto con la doctora Elida Dueña, neumóloga, pediatra especialista en sueño de la Fundación Neumológica Colombiana, acerca de algunos consejos y algunos aspectos a tener en cuenta para cuidar el sueño de los niños. Y de esta manera, lograr que ustedes, los padres, tengan las herramientas necesarias de poder enseñar estos hábitos de vida saludable que van a perdurar durante el resto de su vida. Buenas tardes, Laura, Elizabeth, Vale, Rodríguez, bienvenidas. Bueno, vamos a esperar unos minuticos para que se puedan conectar más personas. Buenas tardes, Milena Nino, Lorena, Buenas tardes también a todos nuestros pacientes de nuestros programas de cuidado respiratorio, a Asmaire. Y a las personas que están contratadas con acerca del sueño infantil, que de pronto aún no nos conocen, pues esta es una invitación también para que nos conozcan. Buenas tardes, Mariana. Clara, buenas tardes. Realmente es un tema que es súper interesante. ¿No crees? Y ahorita. Ahorita con todo esto de que nos hemos dado cuenta de la importancia que juega el sueño en la salud de los niños y en la salud de los adultos, por supuesto, yo creo que claro, la gente se ha hecho muchísimo más consciente de la importancia de lo que es dormir bien. Pero bueno María Isabel, yo te oigo a ti hablar de que es importantísimo dormir bien, que es muy importante esto que vamos a hacer porque es que hay que dormir bien pero hay gente que no le importa dormir hay gente que cree que está perdiendo el tiempo durmiendo entonces realmente qué, ¿qué piensa la gente que es el sueño? o sea, ¿cuál es la importancia de, del sueño? ¿Sabes que tía? Sí, Eso que tú dices tienes mucha razón yo creo que pasa mucho, pasa mucho, pero yo pienso que eso también está cambiando. Mira que estos eventos como los de hoy, el hecho de que hoy además conmemoremos el día del sueño, pues yo creo que precisamente es como para cambiar ese concepto que tenemos o que traíamos de antes, de que el sueño sencillamente es una etapa donde uno está perdiendo el tiempo. Porque hay mucha gente que dice, no, es que si yo duermo más de cuatro horas, estoy perdiendo el tiempo, no estoy haciendo nada. O hay otros que dicen, es que yo para dormir tengo la eternidad. Pero resulta que es que no se dan cuenta que si yo no puedo dormir bien, ¿quién sabe cuánto me irá a durar esta etapa de a que llegue a la eternidad? Porque es que hoy en día, líder tenemos mucha evidencia científica. Es decir, esto no son solo opiniones. Porque si fuera por opiniones, yo les podría preguntar... Cada uno de los que están conectados, que me digan, bueno, ¿cómo se sienten después Vean una noche en la que no durmieron bien. Y estoy segura que la gran mayoría me va a decir que se sienten que la energía no es la misma, que la concentración no es igual, el humor cambia mucho. Entonces, si vamos a la parte subjetiva, pues es, está todo eso. Pero es que además hoy en día contamos con mucha evidencia científica que ya nos habla y nos concluye que si nosotros dormimos menos de las horas recomendadas, tanto para adultos como para niños, pero vamos a centrarnos específicamente en el tema de niños. Esto está relacionado con menor rendimiento escolar, menor capacidad de aprendizaje y memoria, menor regulación emocional, y esto es muy importante especialmente en nuestros niños adolescentes, porque es que ya sabemos que los niños adolescentes que no duermen las horas necesarias, que no tienen un sueño de calidad, tienen muchísimo más riesgo de tener conductas de riesgo, como consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras, digamos que se ven un poco más en, en este grupo de edad, ¿no? Sí, yo, yo, también, yo también pienso eso y creo que día a día, ahora la medicina del sueño es una cosa que es muy joven. Hombre, eh, en el 1950 se, se dijo que existía es, que, que si el sueño REM, y antes no lo sabíamos, y no sabíamos qué tan importante Realmente era el sueño y cuando uno le pregunta a una persona, eh, oye, dame una definición de sueño, dice, ¿será cuando me dices buenas noches o hasta mañana? Porque no hay como una definición clara y además siempre se ha pensado que como que el sueño está relacionado con el, solamente con descansar y no es solamente con descansar, el sueño tiene una serie de implicaciones que era la que, de las que tú tenías, decías, y esas implicaciones son mucho más importantes en los niños hay veces que en los mismos adultos. Se sabe que hay una parte biológica que es muy importante y esa parte biológica inclusive en los niños chiquitos ayuda a las conexiones neuronales y esas conexiones neuronales son claves en los lactantes. Entonces, y lo otro que yo creo que es muy importante es que de pronto para los que están conectados y no saben, nosotros tenemos como dos fases de sueño, una que es REM, otra que es no REM, y cuando uno está en sueño REM es cuando los niños consolidan la memoria procesan todo lo que tienen que aprender, entonces el sueño es muy importante para el aprendizaje y lo otro es, en el sueño no REM, lo que dicen las mamás que tienes que dormir para que crezcas oye, eso es verdad tienes que dormir para que crezcas Ahora, si yo mido 1.50 sí, y así duermo 24 horas, pues no va a pasar nada. Pero en el sueño no REM, que es en el sueño profundo, es donde se produce hormona de crecimiento y por eso esa creencia popular de que uno crece por la noche es porque se produce también una serie de cosas endocrinas que son muy importantes. Entonces yo creo que... Eh, hablar y hacer este, este Facebook es muy importante para los papás para que sepan que el sueño no es solo irse a descansar, sino que la calidad de vida, la continuidad del sueño, irse a una, a una hora determinada es muy importante tanto para los niños como para la calidad de vida del, del adulto y de los papás. O sea, cuando uno tiene hijos, que el niño no duerma, para uno es dramático, sobre todo en esa época en que todas las mamás trabajamos. Entonces, pues, yo creo que es, claro, esta es la importancia de, de hablar del, del sueño y saber que, que nadie ha podido hacer una definición clara del sueño, pero que el sueño sí es como una nutrición para el cerebro. Esa es la verdad. Así es, así es. No, Hay que cambiar el concepto de que el sueño es como un espacio muerto. Eso no es verdad. En el sueño suceden muchísimos cambios que son necesarios para nuestra salud. Um, básicamente que sin el sueño no podríamos vivir, porque realmente en él suceden muchos cambios que son importantes. Ahorita que mencionabas el tema del crecimiento, yo siempre se los explico a los papás en el sentido de, mire, claro, la talla está determinada por una genética, ¿no? Si usted mide unos 1,50 y su esposa 1,55, pues no, no va a medir 1,90 el niño. Pero probablemente en esa talla diana se va a ver modificada por muchos factores externos. Entonces, la actividad física, la adecuada alimentación, la adecuada regulación emocional y, por supuesto, el sueño, por lo que hablábamos ahora de los cambios que suceden con la hormona de crecimiento, la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces, realmente vemos que el sueño sí influye en muchas eh, cosas y etapas de nuestra vida y del desarrollo tanto físico, como mental, como emocional. Pero, pero, Marisabel, ¿por qué la gente se va a dormir? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la cosa de dormir? O sea, ¿por qué tú tienes que apagar la luz para dormir? O sea, ¿cuál es todo eso? Porque, hombre, nosotros decimos, no uses la televisión porque no duermes bien. No hagas tal cosa porque no duermes bien. Eh, no hagas ejercicio porque de pronto eso no te va a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente para que uno se vaya a dormir? La bueno, me... fue... Estoy cansada, estoy cansada y me voy a dormir. Pues realmente hay dos factores importantes. Uno tiene que ver con el hecho, lo que tú dices, coloquialmente hablando, estoy cantada. Eso, digamos, ya más en ciencia lo ponemos hablando, es como presión de sueño, ¿no? dependiendo el número de horas que yo haya estado despierto, voy a tener así mismo una necesidad de sueño, no es lo mismo si yo llevo cuatro horas despierto, no es normal que si yo apenas llevo cuatro horas despierto, ya yo diga tengo sueño, ya uno empieza a detectar que probablemente hay algo que no es normal, pero si yo llevo 12 horas despierto trabajando en actividad he hecho mi vida diaria normal, pues muy probablemente después de ese tiempo, claro que voy a tener sueño, porque resulta que durante todo el día nuestro cerebro lo que está haciendo es cambiando y acumulando energía y energía y energía entonces dentro de esos procesos de depuración de esa energía empieza a acumular una sustancia que se llama la adenosina y esa sustancia va a ser una de las sustancias que nos va a inducir esa necesidad de sueño ¿no? entonces esa es una parte, pero no es la única porque mira que hablábamos de la importancia de, por ejemplo, evitar la exposición a la luz. Y bien que cuando uno empieza a ver televisión esta tarde, empieza a estar con la tablet, los celulares conectado, todo el tiempo con esa luz artificial, conciliar el sueño se hace mucho más difícil. Y es que ahí viene un segundo proceso, y es el hecho de la secreción de una sustancia, que además es una sustancia muy importante, que en estos momentos está en estudios de investigación, porque se ha considerado que puede ser una sustancia antioxidante, que puede ser muy, muy beneficiosa dentro de muchos aspectos de nuestra salud, que es la melatonina. Además, súper de moda, ¿no? Porque hoy en día mucha gente pregunta, bueno, ¿será que puedo comprar melatonina? ¿O ¿Voy a comprar melatonina para dormir? Eso pasa mucho. Para lo las primero arrumas, que tienes que saber es que... Para las arrumas, para las... para todos. Claro, para todos. Entonces, lo primero que hay que saber es que la melatonina es una sustancia natural absolutamente todos producimos melatonina, pero la vamos a producir en mayor o en menor medida, dependiendo los hábitos de vida saludables que tengamos. Eso es como si yo voy a hacer abdominales, todos tenemos abdominales, pero algunos se les van a marcar y a otros no, ¿cierto? Igual pasa con la melatonina, absolutamente todos tenemos melatonina, pero en algunas personas esa secreción de melatonina no se va a dar en los momentos que se tenga que dar o la secreción va a ser mucho menor, va a estar enterada precisamente por la exposición a la luz. Porque esta es una sustancia que generalmente se empieza a secretar cuando nuestros ojitos captan que estamos en la oscuridad. Y esto tiene que ver con el ciclo circadiano. Recuerden que esto es biología pura, pero nuestro organismo está diseñado para tener un ritmo donde de día, con la exposición de la luz, hacemos ciertas actividades, nos sentimos de una manera diferente, nuestra temperatura se regula de una forma diferente, nuestras hormonas pueden cambiar esas secreciones que hacen durante el día de una forma diferente a como la hacen en la noche. Entonces, esa es la importancia de ese ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano es completamente normal, completamente natural, y lo que uno espera es que cuando no tengamos esa luz artificial, que era lo que pasaba antes, cuando digamos no teníamos tanta tecnología, pues esa secreción de melatonina se daba de forma natural. Pero eso no quiere decir que la tecnología esté mal, todo lo contrario, bienvenida, uh, está muy bien. Sin embargo, hay que saberla manejar, saber interpretar cuándo esos excesos nos pueden estar haciendo daño a nuestra salud. El hecho de la exposición a la luz tarde durante la noche, pues precisamente lo que va a hacer es ir alterando esa calidad del sol. Bueno, precisamente por las alteraciones que puede producir en la secreción de la melatonina. O sea que, en resumen, uno tiene una parte que es homeostática, que quiere decir que yo llega un momento en que tengo que dormir. Ahora, el que no duerme, se muere. Hay que dormir. Eso es una, cosa que es una, realidad. Eso es una realidad. Y lo otro es el ciclo circadiano que está relacionado con la melatonina y es que uno tiene un reloj Interno un reloj biológico que le dice a uno tienes que dormir y ahí hay melatonina que nos ayuda a dormirnos pero ese reloj biológico funciona de acuerdo a la luz y oscuridad. De acuerdo. Bueno yo, yo, yo lo que creo es que bueno yo creo que los papás también están esperando que nosotros hablemos de los como de los problemas de sueño. Eh, nosotros somos neumólogas entonces Siempre pensamos en apnea de sueño, pero eso no es lo que lo que los papás quieren. A los papás, de pronto, no saben ni siquiera si que la apnea de sueño es importante o no es importante. Entonces, ¿qué pasa con los problemas de sueño? Aquí en Colombia tenemos problemas de sueño en los niños, no. ¿Tú qué crees? Porque yo sé que a nivel mundial la prevalencia de problemas de sueño en niños va desde el 25% al 40%. Esto es sin hablar de apnea de sueño. No estamos hablando de apnea de sueño. Problemas de sueño, de inicio de sueño, de continuidad de sueño, del niño que se despierta por la noche, del niño que la mamá no sabe qué hacer con él. Entonces, ¿será que nosotros en Colombia tenemos alguna cosa o alguna prevalencia? Yo no lo sé. Yo no sé si tú lo sabes. Sí, Elida. Eh, nosotros en nuestro país tenemos un estudio de la doctora paula Alarcón y ella con su grupo de investigadores quiso indagar qué pasaba con los problemas de sueño en general en los niños de bogotá se estudiaron alrededor de 2500 niños en diferentes colegios de bogotá y la prevalencia de trastornos de sueño en estos niños es alarmante porque además claro uno piensa generalmente en patologías que tienen que ver con apnea de sueño eh, a parasomnias tal vez pero mira que los problemas de sueño que encontramos en estos niños están más en relación con los mismos problemas de sueño que refieren los papás y es el insomnio infantil aquí se estudiaron más o menos niños entre los 5 años hasta los 18 años y lo que encontraron en estos pacientes es que la dificultad que ellos tienen en Consolidar su sueño, mantener su sueño y considerar pero, que ese sueño puede ser mejor. Marisabel, pero tú entiendes qué es consolidar el sueño, pero yo creo que los papás no, no, no tienen claro qué es consolidar el sueño. porque ¿Qué es consolidar el sueño realmente? O sea, es la facilidad que tiene un niño para dormirse, pero además cuando se duerma y presente los micro despertares, que más adelante yo creo que vamos a tocar este tema que es súper interesante para los papás y siempre les genera un poquito de angustia. Cuando los niños presenten esos despertares, la capacidad que tienen ellos de volverse a dormir ¿m? y no quedarse o sea, de pronto 30 minutos, 40 minutos en la cama, mirando de un lado a otro, van a prender el televisor, van a coger el celular, que pasa mucho con los adolescentes. Entonces lo que este grupo encontró es que hasta un 50% de estos niños van a presentar dificultades con el sueño pero por una cosa súper sencilla, Lidia, una razón muy, muy sencilla, y es que la mayoría de estos niños respondieron en las encuestas que ellos no tienen un horario para ir a dormir. No lo no tienen. Es decir, no, no tienen una rutina establecida. Eh, ellos no consideran que ellos siempre a las 8 o 9 de la noche se van a dormir y que tienen que dormir tantas horas. El 65% de estos niños no sabían cuántas horas tenían que dormir ni cuántas horas eran saludables. La mayoría de los adolescentes incluso dicen que mi papá me dice que yo tengo que dormir lo mismo que él duerme, si no, ya estoy durmiendo mucho. Y hoy sabemos que eso no es verdad. Hasta el 40% de estos niños se les dificulta levantarse en las mañanas. Y uno muchas veces tiende a pensar, ah, no, es que eso es normal, es que a todo el mundo le cuesta mucho trabajo despertarse en las mañanas. Pero resulta que es que ellos encontraron que había una privación de sueño importante en estos niños. Las horas de sueño que estaban durmiendo no eran las adecuadas para cada grupo de edad. Entonces, eso Así, es muy interesante porque vemos que... Yo, yo, creo, yo creo que eso es más importante, sobre todo para, para la vida diaria, para la calidad de vida de una familia. Es más importante el niño que se despierta varias veces en la noche, que se va a la cama de los papás y no los deja dormir. O sea, el niño que tiene continuidad en su sueño, el niño que se va tarde a la cama. Y yo creo que vale la pena ahora después hablar como ¿Cuál es la rutina de sueño que deben tener los niños para poder tener un sueño saludable? Porque eh, uno se pone a, a pensar y dice, bueno, el, hay, hay que aprender, hay que enseñar a los niños, así como yo enseño a mi hijo a comer y le enseño ciertas cosas, le debo enseñar cómo debe dormir y cómo debe ser realmente la estructura de su sueño. Eso es una cosa que es importantísima. porque yo te voy a enseñar a, a comer y no te voy a enseñar a que tienes que dormir bien? Si es que es más importante, si ese es el sueño, que la comida que le estás dando. Entonces, de, acuerdo, todo, de, de pronto, cosas a las cuales no se les ha dado la escala de importancia que se les debería dar, ¿no? Así es. Así es. Porque muchas veces decimos hay que enseñarles a hacer las tareas, hay que enseñarles a tener buenos hábitos de alimentación, hay que enseñarles buenos modales, pero el sueño, hay muchos papás que dicen, no, es que todos los niños nacen con la capacidad de dormir y eso no hay que enseñarse pero claro, todos los niños nacen con la capacidad de dormir, así como todos nacen con la capacidad de comer, que bueno, porque este es ejemplo, pero que lo hagan de manera correcta va a depender de que los guiemos a que lo hagan de una forma correcta y adquieran, adquieran unos buenos hábitos, que si los adquieren desde muy chiquitos, probablemente esos buenos hábitos van a persistir, durante el resto de la vida. Nosotras que somos pediatras, eh, ¿tú crees que en la historia clínica que nos hacemos rutinariamente, nosotros le preguntamos a los papás como rutinariamente, o sea, el, no nosotros porque nosotros trabajamos en sueño, pero el, el común de la gente, porque toda, toda la parte de puedicultura, yo creo que el pediatra es un genio pero será que en el día a día se le pregunta a los papás si el niño ronca o no ronca, a qué hora va a la cama o a qué horas se levanta, si el niño se pasa a la cama de los papás, si se orina en la cama o no se orina en la cama y, y cuál es el comportamiento de los papás cuando un niño se levanta varias veces en la noche o se despierta siendo un lactante, se despierta varias veces, ¿qué es lo que hace? Yo no sé si... Por lo menos yo que tengo hijos, no me acuerdo que a mí me hubieran preguntado eso. No sé cuál es claro. como tu percepción de eso. No, Lida, la verdad es que no. Y bueno, tengo que ser honesta, sincera, yo ¿no? Antes de estudiar todo este tema del sueño, de la medicina del sueño, la importancia del sueño, siendo pediatra, honestamente tampoco lo preguntaba. Y pienso que la mayoría de los pediatras no lo preguntan. Las cosas en las que es como: ¿cuánto tiempo está durmiendo su hijo? y es que mira que eso es súper importante porque me ha pasado mucho en consulta, que a veces los papás vienen muy preocupados de que tengan problemas graves de sueño, o sea, realmente patologías de sueño y dicen, es que mi pediatra me dijo que él era muy práctico, que él tiene déficit de atención, que no se queda quieto o el niño que pasa todo lo contrario cuando ya están un poquito más grandecitos y empiezan ya más bien por la sintomatología de somnolencia más parecida al adulto, de que se quedan dormidos entonces dice, yo creo que tiene un problema gravísimo y solo con la sencilla pregunta de cuántas horas está durmiendo su hijo, a qué horas se acuesta, a qué horas se levanta, o sea, uno se da cuenta que ahí empieza a haber un déficit en esas horas de sueño, empieza a haber un problema de privación de sueño, que probablemente no se ha detectado, que nadie se lo ha preguntado, que por supuesto no es culpa de los papás, porque digamos que esta es información que nosotros como médicos, como pediatras, como, como nosotros como asesores, en todo ese proceso de crianza los debemos acompañar, pero mira que sí, yo, yo creo que eso que tuviste si sí hace mucha falta, porque sí, normalmente no. eso no se pregunta en la pediatría. Eso no se pregunta y yo creo que es bueno que tanto los papás como los pediatras sepamos cuánto debe dormir un niño y si un niño debe hacer siesta o no debe hacer siesta. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto del día a día que uno ve en la familia? Llega la sobrina o llega el hijo y dice, ah, no, es que no lo dejamos, no lo dejamos que haga siesta porque así está más cansado por la noche. Y entonces, claro. se duerme. Eso es el día a día. Ay, no, no lo dejemos dormir, no lo dejemos dormir porque así duerme más por la noche. Entonces, no lo dejan hacer siesta, no dejan que los niños hagan siesta. Entonces, yo creo que hay que enseñarle a los papás, mira, el sueño, a medida que los niños maduran, claro, uno va disminuyendo la cantidad de tiempo que necesita de sueño. Y también las fiestas. Pero las fiestas son importantísimas para los niños. necesarias además para que ese sueño de la noche se consolide mucho mejor. Y sea de mayor calidad, haya mayor porcentaje de sueño profundo. Sí, ese es un error en lo que, en lo que muchas veces vemos en la consulta, es verdad. papás dicen, no, lo voy a poner a correr y a jugar toda la tarde y además no pueden ir a correr y a jugar muy cerquita la hora de dormir a la, hora la de niño súper activo no hizo la siesta, jugó toda la tarde liberó dopamina, endorfina quedó súper activado y a ese niño no lo duerme nadie no lo duerme nadie, exacto y yo creo que lo de las siestas es importante y los papás deben saber que un niño debe dormir más o menos 11, 12 horas pero que también tiene unas horas que deben ser diurnas y esas horas diurnas son las de la siesta. Yo creo que hasta los más o menos 17 meses los niños deben hacer por lo menos dos siestas. De ahí en adelante deben hacer una siesta. Hay niños que siguen haciendo siestas a los cinco años. El punto es más o menos, punto de corte son tres años. Pero hasta los tres años todos los niños deberían hacer siesta. Yo no sé cuál es tu opinión en cuanto a las siestas y cuántas deberían hacer los niños o, o qué. De acuerdo con todo lo que has dicho, hasta los 18 meses más o menos de esas dos siestas, um, pero hay una cosa súper importante que no quiero que se me pase ahorita que hablamos de eso de las siestas. Hay que tener en cuenta una cosa, hasta 75% de los niños cuando cumplan los 3 años van a dejar de hacer las siestas. Sí. Y eso también lo debemos tomar como normal, Elida, porque a mí me ha pasado en la consulta, papás que tienen niños de 7 años, es que él no me hace la siesta, doctora, ¿cómo que no me hace la, la siesta? pongo, y lo apuesto en su cama y le apago todo, y le digo que tiene que hacer la siesta pero no quiere hacer la siesta entonces, Exacto, claro, hay eso es una cosa muy de los papás bueno, y tú, y crees conocer ¿Tú qué crees para la siesta? yo tengo una opinión de cómo se deben hacer las fiestas, mm, pero, ¿tú qué crees? que debe ser, en alguna época la gente decía, es que para que el niño diferencie la noche del día uno debería tenerle luz cuando hace la siesta después de que nosotros hemos estudiado tanto sí. esto, bueno, es que ni mira. un niño va a hacer la siesta, <risas> debe hacer casi la rutina como de sueño, y que las cortinas deben estar abajo, el cuarto debe estar oscuro, no debe haber ruido, y debe dormir su siesta, no en la cama de los papás, sino en su cama. En su cama. Yo creo que de eso todavía hay como muchas teorías, y hay uh, muchas personas que prefieren hacerlo de una forma, otras personas de otras, yo prefiero todavía más el tema de las fiestas de día en ambiente de día. Pero, pero hay una cosa muy importante, que eso sí debe ser siempre, independientemente de que el ambiente sea de día o el ambiente sea de noche o como lo decida la familia, y es el tema que tú tocabas ahorita, y es que la fiesta sí debe ser en el mismo lugar. O sea, eso sí no lo negocio. La siesta tiene que estar en el mismo lugar donde duerme durante la, la noche. La misma hora. Sí, y a la misma hora. Exacto. No puede ser que la siesta sea en la cuna, es que, perdón, en la cuna no, en el coche, sí. porque es que no, la siesta a las 9 de la mañana la hace en el coche mientras lo paseamos en el parque. La siesta de la tarde la hace en el carro. Entonces, claro, ir consolidando rutinas y procesos de sueño donde el niño adquiera asociaciones saludables pues no va a ser tan fácil si yo no manejo un mismo idioma, de cómo se debe dormir en cada uno de, de esos momentos. Claro. claro, porque si yo a un niño en un momento le hago una cosa y en el otro momento le hago la otra, el niño nunca va a saber qué es lo que realmente debe hacer. Esa, de esa, claro. Bueno, Por y... Supuesto. Y, ah. y qué, qué, qué, qué le podríamos decir a los papás en cuanto a, a qué hacer para que los niños duerman bien, porque... Hombre, yo creo que ese es el problema más grande que hay. O sea, nosotros duramos estudiando eso como para enseñar a los papás cómo deben hacer dormir sus hijos. Y nuestro grupo, que nosotros solamente hacíamos la medicina del sueño, de la apnea del sueño hoy en día, entonces también hacemos la parte de coach de sueño porque nos parece que ese problema es tiene una, tiene una frecuencia mucho más alta que lo que puede tener de pronto otro trastorno de sueño. Entonces, eh, yo creo que es importante como toda esa cultura que nosotros tenemos de higiene de sueño, como que los papás sepan cómo la debemos hacer. Por supuesto. Pero además, no, mira, hay muchas cosas... Que uno siempre ha escuchado, información que además uno encuentra en internet, que es como la típica y la de siempre, entonces, está esta información de, evite la exposición a la luz artificial por lo menos dos horas antes de la hora de dormir evite hacer actividad física en las últimas horas de la tarde, evite el consumo de bebidas estimulantes en las últimas cuatro horas antes de irse a dormir digamos que esa generalmente la gente la recuerda, a veces no la aplicamos muy bien, pero por sí. lo menos la tienen en su cabeza pero yo te hago una pregunta, Lina. Yo sé que esta pregunta va a ser súper taquillera porque a los papás les interesa y generalmente siempre les genera como un poquito de controversia en este tema de la higiene de sueño y cómo hacer para que mi hijo duerma bien. Y uno de los puntos es ¿qué no debo hacer cuando mi hijo se despierta por la noche? Obvio esto va a depender mucho de la edad, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos consejos que de repente tú les darías para decirle al papá, vea, esto, vamos a evitar. A ver, a ver yo, yo creo que hay que decir cosas positivas y también las negativas, pero mmm, pienso que hay que hacer una diferencia y los papás deben tenerla en mente. Una es tener una rutina de sueño. Yo tengo una rutina de sueño y tengo un sueño saludable. Lo otro es que yo tengo unos hábitos automáticos, que son lo que a veces se llaman muletillas, que... Adoptan los papás para dormir los niños. Entonces, ¿qué hacen los papás? Y si es costeño, más. O sea, me es el, el niño hasta que el niño se duerme. En la mecedora. Sí, verdad. La arrullada, de la, la metedora. Hasta que se duerma. Darle el seno hasta que se duerma. Eso lo hacen, lo hacemos todo. Todos lo hemos hecho, yo también. Darle el seno hasta que se duerma y hacer muletillas como mecerlo ...como coger y que le coja uno el pelo y el niño comience... ...y no se puede dormir si no tiene el pelo de la mamá. Entonces, hay un punto fundamental para que los niños aprendan a, a dormir... ...no importa la edad... ...y es la constancia que tengan los padres con la rutina de sueño. Y mmm, hay una cosa que es como la ventana del sueño... ...y es saber en qué momento a mi hijo le da sueño... ...no importa que sea pequeño... Y en general, toda la parte de aprendizaje de sueño debe hacerse después de los seis meses, seis meses o más. Pero, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué cosas uno no debería hacer de papá? Uno debe tener una rutina de sueño y es que yo te, te pongo la pijama, te canto una canción. ¿Qué de esas cosas hay evidencia? Te leo un cuento, que es lo que dicen los papás, te baño y te hago un baño con agua caliente... Sin embargo, ninguna de esas cosas tiene evidencia, pero es parte de tener una rutina y que el niño sepa que eso quiere decir que vamos a dormir. Entonces, claro, exacto, que sepa lo que va a pasar. Entonces, ¿cuánto debe durar una rutina de sueño? Entre 30 minutos y 45 minutos. No debe durar más. Y en ese momento es como... Si es un niño más grande, ¿cómo implicarlo ahí? Bueno, vamos a buscar la pijama. Bueno, vamos a buscar el muñeco con el que vas a dormir. Vamos a buscar el libro que vamos a leer. Implicarlo en toda la rutina de sueño, porque eso es clave para todo eso. Pero hay cosas que no se deben hacer. Y es uno, no tener constancia. Y no tener constancia es que yo un día lo acuesto a las 7 de la noche... Otro día lo acuesto a las 10 porque yo tengo una rumba y al día siguiente me quiero levantar. Todo. Igual el niño se va a levantar a las 7. Entonces, hay que tener constancia, por un lado, en, en el momento de ir a la cama. En el momento de ir a la cama, eso es fundamental. En los niños pequeños no se les debe dar, o sea, no se debe acostumbrar a que haya una asociación directa entre alimentación y dormir. Los niños se deben acostar en la cama despiertos, o sea, somnolientos, pero no dormidos. Que el niño sepa que está durmiendo en su cama. O sea, que yo lo estoy acostando ahí. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa si el niño llora, se para, parte la cuna? Porque eso puede pasar. Y ahora después hablaremos de eso. Pero yo creo que si hay algo importante es la constancia, no asociación de alimentos. Del, del, del seno, del tetero con dormir, no tener tampoco asociaciones que lo tengo que mecer o que le tengo que, que, que estarle cantando una misma canción siempre para que el niño eh, se duerma esas cosas son claves para, para hacer como una buena rutina de sueño y si el niño se despierta a medianoche yo debo hacer lo mismo o sea, debo ir mirarlo acompañarlo y si es que el niño pide seno, pide seno, uno tiene que hacerlo, pero en una forma realmente que sea poca, poca cantidad y que no sea para dormirse. Igual uno lo debe acostar despierto. Y eso es una cosa que es clave e importante, que el niño se acueste despierto. Lo otro es la luz, el cuarto debe estar oscuro. Si el niño pide realmente que quiere dormir con luz uno le puede poner una luz roja, no se debe usar luz de esta LED porque esa luz LED realmente estimula que los niños estén mucho más despiertos, entonces idealmente una luz roja, más que cualquier otro tipo de, de luz y eso sirve. Lo otro es que es de discusión es si un niño debe tener un muñeco de apego o debe tenerlo. Yo creo que es bueno las, los muñecos de apego o alguna cosa que sea es bueno para ir para ir a la cama. Entonces yo creo que sí, eso es sí. parte de eso, pero hay un punto que hay que analizar, porque las mamás llegan a nosotros para que le hagamos toda su parte de sueño y nos dicen, pero doctora, yo no lo quiero dejar llorar. ¿Cuál es el problema de dejarlo llorar? Yo yo tengo la razón para no dejarlo llorar y le digo a la señora, tienes razón, yo tampoco quiero que llore. ¿Tú tienes alguna claro. razón para que no llore? Yo sí la tengo. Cuéntame la tuya. Cuéntame la tuya primero y luego te cuento mi punto de vista de eso. Oye, pero tú eres inteligentísima. Quieres que yo primero te diga. Bueno, te voy a decir. Pues, a supuesto, a esto porque es una pregunta muy difícil. <risa> en las preguntas <risa> de casi siempre tenemos conflicto es en esta. A ver, ¿por qué los niños. A ver, todos los niños, cuando uno les está haciendo eh, un aprendizaje una rutina para que aprendan a dormir uno sabe que todos van a llorar algo. Eso es así. El punto es que uno no debe dejar que un niño llore tanto tiempo y tan irritable, porque lo que pasa con eso cuando uno excede el tiempo, y exceder el tiempo es que lo máximo que un niño puede llorar o algo son 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque si eso no es así, si uno no realmente controla el llanto, hay una cosa y es que se produce cortisol. Y esa, esa elevación del cortisol, cuando los niños eh, lloran porque no se quieren dormir, por un lado altera la parte cerebral y por el otro lado, además hace que menos se duerma. Entonces, lo que realmente deben hacer los papás cuando están enseñando a un niño a dormir es que el, el niño de todos modos se despierta y llora. Uno va lo debe, le debe decir que pues está ahí, que está acompañando y mirar a ver pero si el niño comienza a llorar extensamente la mamá debe cargarlo un momento eh, consentirlo darle palmaditas y volverlo a acostar despierto somnoliento pero despierto y no dejar que el niño avance tanto para que no haya esa producción de cortisol para los que no saben el cortisol es una hormona también que esa hormona hace realmente que se estimule más el cerebro, entonces yo creo que mmm, yo estoy de acuerdo con las mamás de que los niños no uno no los debe dejar llorar toda la, porque ¿cuál es, ¿qué es lo que se dicen las mamás unas con otras? unas con otras eh, ay, no, es que mi hijo no me deja dormir ay, déjalo llorar toda la noche déjalo llorar porque él aprende. no, esa no es la solución la solución es hacer una buena rutina de sueño para que el niño aprenda a dormir. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Eh, a ver, yo creo que ese tema de es cortisol sí. hay que tratarlo con mucho cuidado porque a muchos papás les preocupa. Y ya he encontrado... Pero muchos es verdad, cambios. es verdad, es que los papás son sabios. <risa> los papás son sabios, los papás son sabios, pero, pero, pero, yo creo que hay también que ayudarlos a que no sientan tantas, tanto estrés y tanta culpabilidad, Lida, porque... Muchas veces, claro, esto es que no lo quieren dejar llorar ni un minuto, ¿ah? ¿eh? Por el tema del cortisol, porque es que se sube el cortisol y luego no sienten apego conmigo. Y luego un montón de teorías que si bien es cierto que hay aumento del cortisol, el cortisol también se puede elevar cuando yo tengo fiebre, cuando yo tengo hambre, cuando el niño se enferma y lo hospitalizo. Y quiero recalcar una cosa aquí clave, porque esto lo ha visto mucho en internet, también en lives, de gente que dice, no, es que esos métodos de sueño dejan llorando al niño toda la noche es terrible, y estoy de acuerdo que es terrible, sobre todo también para los papás, pero una cosa con, con estos estudios o de todas estas teorías también que han salido de que el cortisol puede afectar la parte emocional, producir trastornos psiquiátricos en la edad adulta, estamos hablando de que son estudios que están basados en elevación del cortisol de forma crónica. Niños que se han visto expuestos a situaciones difíciles como maltrato infantil, por ejemplo. Entonces, yo más que nada es con esto es darle un poquito de tranquilidad a los papás, de que no es que si lloró 10 minutos, 15 minutos se le subió el cortisol y esto le va a causar una profunda depresión más adelante. Yo, yo creo que eso también es importante porque muchas veces los papás también se sienten culpables con ese tema y, y les da un poquito de ansiedad. El tema de empezar una rutina de sueño, porque saben que probablemente va a pasar que el niño en un principio se resista a esa rutina. Claro, claro, Marisabel, pero hay una cosa y es que entre más pronto, después de los seis meses, comiences tú a establecer una rutina de sueño y los papás tienen que entender que la rutina de sueño... No es lo que yo dije al principio, me al niño, con, que le cojan el pelo uno, que, que tienen que tener el dedo de la mamá para poderse dormir. No. O sea, pero entre más temprano, más fácil es enseñarlo a dormir. Entre más tarde, o sea, después de los tres años, hacer realmente un coach de sueño en un niño es dificilísimo. Cuando, cuando son pequeños, tú sabes, tú sabes que a los 15 días los tenemos marchando. De acuerdo, de acuerdo, cuando son pequeñitos es mucho más fácil, cuando son grandes es mucho más difícil, además hay que involucrar mucho al niño, y empieza una cosa que es la pelea entre el papá y el niño, porque entonces ya no se trata de que dormir qué rico es, eh, te voy a enseñar esta habilidad que te va a ayudar, que te va a servir, que la vas a disfrutar, sino que se convierte en el momento tensionante del día, entonces ya el niño grandecito, de pronto entra en ese conflicto con el papá, no me quiero ir a dormir, no me quiero ir a dormir, y lloran, y es llanto, y es la tragedia, y hay llanto en toda la casa. Eso pasa. Y la, y la idea es que el momento del sueño no se convierta en eso, porque si no también se vuelve un momento negativo, una asociación negativa, y los niños grandecitos pues van a empezar a ver el sueño como un momento horrible al que no quieren llegar y se van a empezar a resistir. Entonces yo creo que esa rutina ya cuando cogemos niños más grandes también es muy importante, Darle esas herramientas a los papás para que precisamente ayuden y acompañen al niño a entender que el sueño es un momento que le va a ayudar, que lo va a disfrutar y que lo necesita y que es por su salud. Bueno, pero y si es un niño grande y se me pasa a la cama, yo al día siguiente tengo que levantarme a las seis a trabajar. ¿Qué hago? O sea, es que lo, lo tengo que dejar en mi cama o lo devuelvo a su cama. Claro. Ahí es, muy, ahí es muy importante el tema de la consistencia. Lo que tú decías ahorita, la consistencia y la disciplina. Si yo un día le digo, es que hoy tienes que dormir en tu cama, pero a las 2 de la mañana lo acepto en mi cama, que no voy a decir que esté mal, sí yo creo que muchas veces los papás están cansados, están muy cansados. Entonces, claro, lo hacen, pero realmente esto es un error. Porque cuando no le estamos dando consistencia, no le estamos dando seguridad. Cuando ellos no tienen esa seguridad, y no tienen esa autonomía, pues va a ser muchísimo más difícil que ellos se puedan acostumbrar a dormir solitos. Yo creo que en estos niños grandes ayuda mucho el hecho de que ellos estén involucrados en la rutina, que ellos participen en esa rutina, que se sientan importantes cuando sepan que están haciendo en esa rutina y los objetos de transición ahí me parece que nos pueden ayudar un montón. Claro, va a depender de cada caso, de cada niño, que hay como que estudiar, obviamente en, en una consulta, pero. Son cosas que nos pueden ayudar mucho para mejorar el tema del sueño en estos niños. Sí, y yo, yo lo que creo es que la respuesta que está relacionada con la constancia, la respuesta de los papás siempre debe ser igual. Si yo una noche no le doy seno para, para hasta que se duerma, pero la siguiente noche, como llora, se lo doy, ahí no hay nada que hacer. Perdiste el año. Si yo lo cargo y lo duermo cargado lo estás acostumbrando a que él a llorar a que llora para que tú lo cargues entonces yo creo que la respuesta de los papás siempre debe ser igual te voy a acompañar estoy aquí y te voy a acompañar un momento pero tú tienes que dormirte porque o si no eso se vuelve una cosa que es casi inmanejable hay, hay otro punto que yo creo en toda esa parte de la rutina de sueño que tú lo mencionaste y que los papás lo deben tener en cuenta, y es lo del ejercicio. En los adultos nos dicen que uno no debe hacer ejercicio tres horas antes de irse a dormir. En los niños, ¿qué pasa con todos nosotros que tenemos hijos y trabajamos? Llegamos a las siete de la noche... Y entonces queremos darle todo el amor. Es que yo soy buena mamá, yo soy buena papá. Es que lo importante es el tiempo que te dedico de una hora. Y en este tiempo que te dedico de una hora, te correteo por toda la casa, eh, juego a la pelota, te tiro en la cama, te hago cosquillas. Y lo que dices tú, ahí también hay producción de cortisol y de otras hormonas. Y ahí es donde los niños no se duermen. Entonces, Claro. ¿Qué, qué es lo que deben hacer los papás tener juegos que sean tranquilos cuando lleguen a la casa Hombre, jugar parques que eso nadie lo juega ahora, eh, hacer rompecabezas cualquier cosa de esas mm, leer un cuento cualquier cosa que no sea excitante porque si no se vuelve una cosa que no, no es manejable lo otro que te pregunto es eh, yo lo oigo lo oigo en mi familia eh, no le des dulce porque después no come, después no duerme. No les des dulce, por favor, no les des dulce. Por favor, no les des chocolate. O sea, es Una cosa, además, porque todos los papás hoy en día tenemos un toque con el dulce. Yo a veces me, me siento y digo, pero si la única época en que yo comía dulce era cuando era chiquito y ahora a los niños se les dice que no coman dulce. No puedes comer dulce. No, no puedes comer tal cosa. No puedes. Entonces, pero el punto es. ¿Qué pasa con el sueño y la alimentación? No, no lo sé, no sé, ¿tú qué piensas? Bueno, mira que hay, realmente ahí también hay cosas interesantes. En los adultos, en un poquito más claro, y los adultos ya saben y dicen, no puedo tomar café, no puedo tomar chocolate, realmente el chocolate tiene, dependiendo del chocolate, no va a tener realmente tanto porcentaje de cafeína. No, no. Pero finalmente sí va a ser un alimento exitoso. Lo que es importante saber alrededor de la alimentación y el tema del sueño es que lo ideal es que para este momento del sueño, donde se supone que yo voy a descartar, donde se supone que mi organismo va a descansar, que mi secreción de jugos gástricos no va a ser igual, que mi metabolismo va a cambiar, va a ser un poco más lento, pues las recomendaciones en general son, por una parte, que las comidas de la noche no sean alimentos muy copiosos, no estén cargados de grasa, no estén cargados de dulce, que tengan por lo menos dos horas menos de la hora en la que Y hay alimentos que hoy en día conocemos como productores o precursores de melatonina, del sueño. Del sueño. Exacto. Estos alimentos, como por ejemplo, ¿cuáles? El pescado, el aguacate, los frutos secos, la leche, el huevo. Digamos que estos alimentos nos pueden ayudar. A consolidar el sueño. Entonces, realmente hoy en día sí hablamos de que hay alimentos que pueden favorecer que mi sueño sea mejor a otro tipo de alimentos. Alimentos, obviamente, muy cargados, muy ricos en grasas y muy cercanos a la, hora, a la hora de dormir, pues va a favorecer que mi sueño no sea tan reparador. ¿Y tú qué piensas del triptófano? ¿Los alimentos bueno, que pueden.? Estos, estos alimentos, precisamente, son alimentos que tiene sí, triptófano y que el triptófano precisamente nos ayuda a, a, a mejorar digamos este tema del sueño o a, nos ayuda a llegar al sueño, ¿no? Y estos alimentos, tal cual los que mencioné, la soya también es la un, soya, elemento, es un, un alimento que Es sueño. Exacto. Bueno, o sea, los alimentos que como dijiste tú que tienen son ricos en triptófano como los frutos secos, la soya, son inductores de sueño y ahora, no hay suficiente evidencia como para decir Oye, cómete, tómate un vaso de leche de soya, porque no hay suficiente evidencia, pero lo que se dice es eso, y, en, y se dice que uno debería dar dietas antes de comer, que sean ricas más bien en carbohidratos, carne, que, y, que cualquier otra cosa. Y lo más importante es que hacer un todo, ¿no? Porque de pronto hay gente que dice, no, pues yo veo televisión hasta las nueve de la noche, y me quiero dormir a las nueve y media, pero lo que voy a hacer es que voy a comer rico en TikTok. Pues no, lo ideal es que sea un todo. Claro. Bueno, Tenía... Marisabel, entonces mensajes que podemos dar para las rutinas de sueño que vamos a decir? Porque, o sea, si yo fuera una mamá que está conectada, yo quiero que me digan, tienes que hacer esto, esto y esto. Pues, mira, yo creo, vamos a dar unos mensajes cortos, porque además ahorita vamos a, a mirar las preguntas. Hay muchas preguntas que nos han hecho en el chat, súper interesantes. Uh, pero mensajes muy cortitos como para llevar a casa, porque obviamente podríamos tener incluso otra hora de conversación acerca de las rutinas. Tres horas, de los... pero, sabes que podemos tener tres horas de conversación. De acuerdo, y porque además va a variar mucho dependiendo la edad. Eso es clave en los niños. Diferente a los adultos, que en general para todos los adultos es lo mismo, en los niños va a cambiar mucho, porque dependiendo la edad mismo van a ser las recomendaciones Pero la primera recomendación que yo les quiero dar es que tengan la tranquilidad. A mí eso me parece clave, Lida, porque mira, de verdad, muchas veces con lo que uno se enfrenta en la consulta es papás que tienen mucha ansiedad, porque el niño, ellos sienten que el niño no duerme bien, ellos sienten que el niño tiene un problema, pero además no logran como identificar qué cosas deben hacer para ayudarlo, porque reciben información de la abuelita, de la tía, de la televisión, de los youtubers, de una cantidad de información que muchas veces son incluso contrarias unas con otras y claro, no es fácil. Entonces, lo primero es que tengan la tranquilidad que sepan que hay métodos que podemos utilizar para ayudar a sus hijos que lo importante es que se asesoren bien, que no empiezan a leer y solamente a buscar información de internet, que a lo mejor carece de base científica, sino que busquen una asesoría adecuada, las personas adecuadas para que les puedan ayudar a orientar ese proceso de cómo enseñar a tu hijo a tener buenos hábitos para dormir bien. Eso es lo primero. Lo segundo, la consistencia. Acordarse siempre que los directores... Del barco, no, no son como directores, <risa> pero los directores de la orquesta o los que dirigen este barco van a ser los papás. Y no se puede cambiar el papel de que sea el niño. Ustedes son quienes lo tienen que guiar. Y en la medida en que ustedes mejor lo guíen, así él va a sentir mayor seguridad para poder dormir. Entonces, el tema de la consistencia, cuando uno empieza a enseñar un hábito saludable, es difícil. Eso no es fácil. No se adquiere en tres días porque muchas veces no dices es que a los tres días ya estoy desesperado porque no veo ningún cambio. Es algo que a lo mejor va a tomar un poquito más de tiempo y lo que decíamos en niños grandes puede ser uh, mucho más, pero es importante mantener esa consistencia y eso va muy acompañado de la seguridad, de saber que yo estoy tranquilo, de saber que yo sé lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo por el bien de mi hijo y que sé que lo estoy haciendo bien. Entonces, eso es clave. Hábitos en general de recomendación para un sueño saludable. Evitar la exposición a la luz, eso es clave y ya hablábamos más a, a, temprano en la charla de por qué, de qué pasa con esa secreción de la melatonina que es un inductor natural del sueño, entonces hay que evitar esa exposición a la luz artificial por lo menos dos horitas antes de esa hora de sueño. La actividad física es ideal evitarla en las últimas horas de la tarde-noche, lo que hablábamos ahorita, ahora es el momento donde lo queremos poner en la clase de fútbol, en hacerle todos los deportes porque creemos que así el niño se va a cansar más pero realmente la regulación fisiológica de su sueño además es muy, muy diferente a la de los adultos y pasa que es que el niño a veces está cansado pero él no se duerme, sino todo lo contrario se pone muchísimo más hiperactivo porque ellos se resisten a este momento de dormir entonces eso también hay que tenerlo en cuenta el tema de la actividad física no es ideal hacerla tiene la hora del sueño si yo tengo un niño que duerme bien Ay, de día especialmente para los niños que dan siesta voy a tener un niño que duerme bien en la noche consolidar la siesta lograr que mi hijo duerma buena siesta de una duración adecuada de, dependiendo su edad que la haga siempre en el sitio adecuado dependiendo su edad eso nos va a ayudar un montón para lograr que ese sueño de la noche sea mucho mejor o sea que esa creencia de que no lo voy a dejar de dormir en la tarde para que duerma en la noche hasta luego no más a partir de este live ya ustedes saben que es súper importante que los niños... Pero también depende de la edad, ¿no? Depende de la edad. Claro, depende la edad. Porque sí, después de, de la 8 edad, meses, ya necesitas unas horas y hasta el día. ¿Una a estar bien? Exacto. Eso no lo va a ir diciendo el niño. Otra cosa súper clave, reconocer los signos de sueño de niño. Eso a veces no es tan fácil pero digamos que en general ya un niño que yo lo veo con las ceritas rojas, que empieza a tallarse los ojitos, que empieza a bostezar, es un niño que ya tiene sueño. Cuando ese niño empieza a llorar y a llorar y a, a llorar, es un niño que está sobrecansado, ya ahí se le elevó el cortisol hace rato. Entonces ya ese niño, ya ese niño no va a querer dormir, va a ser mucho más difícil dormirlo. Si un niño está sobrecansado dormirlo en ese momento va a ser mucho más difícil Claro, que cuando yo detecto los signos de sueño de forma temprana, ya sé que le estoy haciendo su rutina, mi hijo la reconoce, se prepara, y en el momento en el que yo lo pongo en su cuna, que lo ideal es que no sea dormido. Yo tengo que ponerlo despierto. Bueno, despierto, pero con sueño, no es que lo va a poner despierto a jugar. Es despierto, no siento, pero despierto. Exactamente. Ese es el momento ideal para yo ponerlo en su cuna y lograr que él, en su cunita, con esos signos de sueño, pueda. Eh, consolidar el solito su sueño y vaya generando esas asociaciones adecuadas al momento de dormir mm, bueno hay muchas recomendaciones Elia, no sé yo creo que se me pasan muchas no, pero no, yo, yo creo, no, una cosa son dentro de las rutinas de sueño lo que ya hemos comentado de leerlo cuento el cuento al niño lo otro es, hay una una cosa que uno hace de papá muy frecuentemente y es que los niños, súper chévere que te acuestes conmigo en la cama muy bien, pero lo que pasa es que los niños se acuestan en la cama de los papás, se quedan ahí dormidos y después se pasan a su cama o a su cuna. Eso no se debe hacer. Lo otro son las siestas. El tiempo de siesta debe ser mínimo de una hora. ¿Por qué las siestas deben ser mínimo de una hora a hora y media? Porque nosotros tenemos unos ciclos de sueño que tienen una parte que es el sueño REM y el sueño no REM, y si el niño no termina el ciclo de sueño, no se va a levantar descansado. Lo otro que uno tiene que saber de lo que pasa en la noche, es que con estos ciclos de sueño, también los niños tienen como micro despertares, y, y entre un ciclo y otro pueden despertarse. Lo importante es que el niño aprenda a consolidar el sueño inmediatamente, y no cuando tienes el micro despertar, que se despierte. Y para eso es que sirve toda la educación. Yo siempre le digo a los papás cuando me preguntan, le digo, dime si tú y tu marido realmente están dispuestos a cumplir una rutina. Dime si ustedes se van a echar el agua o no. Porque si me vas a decir a los dos días, no, mejor no, mejor sí, es que no sé. No. no. Entonces, yo creo que la constancia por parte del médico y también del paciente o del niño es muy importante. Y lo otro es, Marisabel, yo tengo una duda si realmente... <coughs> o sea, yo creo que... No sé, yo, yo, yo nunca usé nadie que me enseñara a hacer dormir mis hijos. Pero, <coughs> y creo que mis papás tampoco, y creo que tus papás tampoco. Era como... <coughs> Oye, tener que dormir, punto, ya. Yo no sé si esta tendencia que tenemos ahora a que mmm, tú y yo somos coaches de sueño y nuestro grupo, y tenemos un grupo que hace eso. ¿Tú crees que eso realmente debería existir? Yo, yo no lo sé, yo lo hago, pero yo no lo sé si deberías, debería existir. Pues mira, yo estoy convencida que sí, y cada día estoy más convencida porque primero yo creo que claro antes la gente no, no no miraba tanto eso por lo que decíamos hay que enseñarle a comer hay que enseñarle a hacer cualquier cosa pero dormir no hacía parte de eso porque tal vez no éramos tan conscientes de lo importante que era dormir en la vida de las personas cómo impactaba de manera positiva o negativa en la vida de las personas entonces yo creo que empezando por ahí ya uno dice soy consciente mi hijo nace con la capacidad de dormir, ¿es cierto? Pero yo soy irresponsable. Está en mis manos enseñarle a que esa personita aprenda buenos hábitos de sueño. Y que eso, solamente desde esa herramienta tan chiquitica, él empiece a cuidar su salud. Y yo empiece a preocuparme en la manera en cómo se desarrolla su cerebro, cómo se desarrollan sus capacidades cognitivas, Porque ya sabemos que el sueño impacta de manera muy importante en estos chiquitos. ¿Y qué pasa? realidad que muchas veces no es un tema tan fácil. Si yo tengo un niño, es que es cansada, mi hijo no duerme, mi hijo viene con la rutina de que se levanta cada tres horas a tomar seno, porque es lo normal, es lo fisiológico, cuando un bebé nace, cuando está recién nacido, cuando tiene todos los requerimientos metabólicos. Y él, él viene condicionado a eso. Porque si de pronto yo como papá me enfrento a esto, además nadie le enseña a uno a ser papá, yo creo que de las tareas más difíciles que pueden haber, que uno lo va aprendiendo en el en el camino entonces si uno tiene la posibilidad de tener una asesoría de alguien que ha estudiado el tema de la fisiología del sueño que sabe la importancia del sueño que me va a orientar a mí porque no es que me va a decir es que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. esa no es la idea la idea es trabajar todos en conjunto con la familia porque finalmente es decisión de papá mamá y los cuidadores del niño en general Va a ser decisión de ellos, pero nosotros lo que vamos a hacer es orientarlos. Entonces, a mí sí me parece que el tema de la asesoría o de que exista una persona que conozca el tema y que te diga, mira, esto te voy a ayudar de esta manera, esto lo podemos hacer mejor así, no te preocupes, tranquila, no eres mal mamá o no eres mal papá si haces esto o esto de esta manera, que muchas veces también preocupa y genera ansiedad. Uh, yo creo que el hecho de que una persona pueda tener esa posibilidad de contar con alguien externo, que además pueda ver todo el panorama de forma más objetiva, que esté más fresco, tranquilo, menos cansado, y que los pueda ayudar y orientar por ese camino, a mí me parece excelente. Y, y yo pienso que hoy en día, más que nunca, quizá por lo que somos más conscientes, estamos viendo mucho problema de insomnio infantil, y un insomnio infantil que repercute en el sueño de los papás, porque es que no es solamente el niño que no duerme, es que el niño que no duerme no deja dormir al hermano, no deja dormir a los papás, y esto sí, tiene un impacto en la salud de toda la familia. Sí, estamos de acuerdo. O, otro, otro punto son los adolescentes, ¿no? Yo yo veo mucho adolescente y, y creo que a veces los papás consultan consultan más, eh, a veces con los adolescentes porque se enloquecen y además los papás siempre quieren que los adolescentes se duerman a las 8 de la noche. Entonces, esa consulta es es muy, pero además, yo creo que los papás deben saber que el reloj biológico del adolescente está corrido, como todo lo que tiene, eh, eh, los adolescentes son corridos de todo, también su reloj biológico, su reloj para decir que tiene que ir está retrasado, por eso, la hay tanta frecuencia de fase retrasada de sueño del adolescente, que se duerme tarde, entonces tiene que levantarse temprano, llega a la casa, se acuesta cuando llega del colegio, y eso se vuelve un drama. Y claro yo, yo creo que en el adolescente hay que manejarle eso, pero hay que saber que innatamente, naturalmente, su reloj biológico funciona un poco diferente. Sí, y pues. sí. hay otras tácticas. No es darle pastillas para que duerma, o sea, no es nada de eso. O sea, yo creo que es un poco como también educación porque lo que tú decías es cierto, los adolescentes que no duermen les va mal en el colegio, tienen problemas de comportamiento, tienen más adicción a drogas, a cigarrillo, entonces la parte de sueño es muy importante, pero también los papás tenemos que aprender a que un adolescente es un personaje diferente. De acuerdo. Entonces, es, un... pero es una... Nah, yo, yo soy amante de los adolescentes, me encanta. Yo, pero yo creo que le ponen mucho reto tanto a los papás como a nosotros, como médicos. Claro. claro. Lo que tú dices es verdad. Cada edad viene con un reto distinto, viene con una forma de abordarlo muy diferente. Y yo creo que la mejor forma, obviamente, ya evaluarlo como en, en cada caso. Elia aquí nos podemos quedar toda la noche. Además, claro, que, entonces, chao, chao. Vamos no, a ver no, preguntas. preguntas. Hay muchas preguntas. Sí, muchas preguntas súper interesantes. Bueno, y vamos a ver. ¿Por qué los niños bruxan? ¿O chasquean los dientes cuando duermen? Eh, ¿Tú crees que son...? ¿Y sí, a los parásitos? Ya, ah, acuérdate de los parásitos. Claro. Claro, en tu tierra dicen Bien. y en la mía que cuando uno chasquea los dientes o chirrea los dientes es porque tienen parásitos. Eso es una bueno. mentira. Eso Es una mentira y el bruxismo también es un problema de sueño. Y realmente hay que manejarlo. Ahora, una de las causas de bruxismo si es la mala mordida, no? O sea, los niños que tienen mala mordida bruxan de noche. De acuerdo. Y eso, y, y lo, de acuerdo. El otro es que va a depender mucho de la edad, ¿no? Ah, porque en el bruxismo trastornos trastorno respiratorio se puede asociar con bruxismo se puede asociar con bruxismo. El tema de ansiedad se puede asociar con bruxismo. Entonces, digamos que hay que mirar como cada caso individualizado para, para lograr encontrar la razón de por qué ese niño es glucoso. ¿Qué podría hacer en el caso de mi niño de 8 años? No hace siesta de día, es que no debe hacer siesta. Tiene una adecuada alimentación. Y desde bebé hemos tenido una adecuada rutina del sueño Hacemos lo ideal que sugieren los especialistas y de igual forma el niño se despierta aproximadamente a las 3 o 3 y media de la mañana, todas las noches, y se pasa a la cama de nosotros los papás. Yo creo que Chispi pregunta, yo creo que Chispi no quiso decir que, que le preocupe que no haga siesta. Yo, yo sé que estuvo súper... Eh, Pendiente cuando hablamos de que los niños después de los 5 años normalmente no hacen siesta. Mm, a, vamos a ver el día tú que le vas a sugerir, pero yo te voy a sugerir que nos visites. Que nos visites en una cita. Mira, yo creo que en cada caso también hay que evaluarlo. Hay que mirar por qué se está despertando a las 3, 3 y 30. No es lo mismo que tú me digas, es que mi hijo se despierta a las 3 y 30 de la nada, porque sí y de pronto se levanta porque quiere comer algo o porque tiene sed o porque se levanta a orinar a que me digas, se levanta porque tiene terrores nocturnos, o se levanta roncando, o tiene muchos movimientos de las piernas Claro, yo, yo creo que lo que dice Marisabel es cierto, eh, llévanos el niño, pero mm, si a mí me preguntan qué hay que hacer con este niño, yo le haría una terapia conductual, eh, le diría a Chispi que haga una cartelera, y en esa cartelera ponga los días de la semana, Haga una reunión, punto número uno, haga una reunión familiar con, con el niño y le diga, de aquí en adelante no te vas a volver a pasar a nuestra cama. No vas a volver a dormir con nosotros por la noche. Ya sabes, desde mañana tal fecha no vamos a hacer eso. Vamos a hacer esta cartelera, vamos a poner unas estrellas cada vez que tú pases la noche sin, dormir, eh, eh, sin pasarte a nuestra cama y al final de la semana si has ganado muchas estrellas también quiere decir que has tenido mucho éxito no vale la pena a dar regalos muy grandes pero eso sirve los muñecos de apego también sirven cuando sea un niño grande algo de apego sirve y la otra cosa que sirven estos niños es que yo sé que al principio es muy terrible que uno se tenga que levantar y devolverlo pero uno se levanta lo devuelve a su cama y no se acuesta con el niño en la cama. O sea, yo lo acuesto y espero que se duerma. Y le digo, te voy a acompañar, te voy a acompañar. Hay otras técnicas como la técnica del pase, entonces tú tienes un pase para ir a mi cuarto y, y de acuerdo a eso, miramos a ver qué vamos a hacer. O sea, hay muchas técnicas para, hacer, para enseñar a un niño de 8 años. Claro, entre más grande, hay veces es más difícil, pero la técnica es hacer... Realmente un manejo conductual y que los papás sean consistentes. No que hoy no te paso a tu cama, pero mañana sí. Entonces, si no. te vas a tu cama, te vas a tu cama otra vez. Pero hay que hacer una reunión con el papá, con la mamá, con los hermanos y decirle, mira, te vamos a enseñar a dormir. Tienes que aprender a dormir. No puede ser que tú te pases a la cama de nosotros ya eres muy grande. Yo sé que eso parece como una novela y, y uno piensa... La mujer diciendo eso, y ven y duerme con mi hijo para que vean lo que es. Pero eso es lo que hay que hacer a veces. Entonces, claro, sería bueno que no lo llevaras. Eh, muchos niños no quieren. Una pregunta de Rocío es ¿qué hacer si no quiero dormir sin luz? Eh... Yo lo dije al principio, muchos niños no quieren dormir sin luz y eso es malo. Lo que hay que hacer es no poner una luz amarilla, sino poner, conseguir luz roja y poner luz roja porque eso estimula un poco el sueño y además hace que haya producción de melatonina. Entonces yo le pondría un, o sea yo le dejaría luz, pero le dejaría un bombillo rojo, una luz roja. Bueno, yo creo que hemos hablado un montón de, de, de cosas muy interesantes y muy importantes y sé que es información valiosísima para todos ustedes como papás. Mm, lo que les decíamos, creo que hay un montón de cosas todavía que podemos hablar más. En el caso de que tengan la duda, la, de que estén preocupados por algún problema de cemento, ya está. Muchas gracias a todos por comunicarse. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Ahí estamos y pueden encontrar información muy relevante, no solamente acerca de de sueños, sino de problemas respiratorios en general, como para pacientes adultos, como para niños. Bueno, muchas gracias. Isabel, muchas gracias por acompañarme. No, Elida, como siempre, un placer. Sí, Además, hablar de estos temas que son tan chéveres y muchas veces um, nos ponen a, a discutir un poquito. Además, a las dos como nos gusta el tema podríamos quedarnos aquí hasta la medianoche hablando de. De acuerdo. <risa> hablando un montón. Pero bueno. bueno y ya dijeron que ya, listo. No hable tanto. <risa> listo. Chao. Bueno.